Saludos, soy Rael Banger en esta web Tribuno Tutorial y es de cómo eh, escribir letras pequeñas encima de otra. entonces vamos a poner en este caso el número 1 y supongamos que queremos la A eh, aquí encima de la letra del número 1 simplemente seleccionamos la letra y presionamos la tecla Control más, miren cómo se va a poner o también podemos seleccionar la letra y damos clic en esta opción. Miren cómo va a quedar. También lo podemos hacer de la siguiente forma: podemos poner, podemos hacer esto así y darle al contrario. Entonces, de esa forma se pone letra muy pequeña sobre un número o sobre una misma letra sin ningún inconveniente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.